En la mañana, el rocío que moja en mi ventana, Tu el rayo de sol que esquiva mi cortina, rozando y calentando mi mejilla, con el aroma del café en la mañana De salir de casa, eres tú, eres tú, y eres tú, no hay mejor lugar. Tú, que piensas, está aquí, tú, no hay mejor lugar. Tú, que piensas, está aquí. del trabajo, el alivio en momentos amargos, tu la alegría al regresar a casa, tu huésped huésped que penetra mi alma, tu la pincelada en el ocaso, eres tú. En el descanso Eres tú Me levanta. Tú me haces. Mejor lugar, tú que bien se está aquí.